Eh, mira, algo que, que yo el otro día nos estábamos curando aquí y realmente dijimos, ahí hay algo raro. Y es que el prometido de la materialista entra a casa de los famosos y se rumora, él sospechaba de algo entre el artista y compañero de reality. Recuerden, no sé si el mismo compañero que fue y la abrazó. Y todo el mundo se quedó como, oh, ¿y qué fue? Yo mandé, yo de aquí mandé a ese muchacho a que, a que vaya y él fue. Mira, ¿En su caso? Dijimos un comentario aquí. ¿y él fue. Primero no sé, aquí. No sé si fue por, por, por vía de nosotros. Nosotros fuimos los únicos que hablamos de eso, pero él fue. Yo lo etiqueté en mi Instagram. Ah, no ella, ella estaba encima de como va, que me no vaya, vaya. Hermano, que eso está raro. Y esa abrazadera, sí, <risa> esa confianza. Y todo el mundo mirando, el, el, el staff entero mirando, y el único que está en vaina con, con. No, es una mujer demasiado linda y bella. mujer así que cuidarla. Hay mucho buitre. Y me soy mexicano con pelo bueno hey, dime hey, tú y si no. es un morenito tú sabes heavy bike ya un tipo con dinero pero esos eso tigres no no puedo decir eso en el área después me acaban <risa> pero, ¿sabes que hay, un, hay unos mexicanos y esa gente de para allá en miami que son bonitillos <risa> bueno, me entiende actores de no tú sabes él debió de hacer no o sea, que hace tanto rar. da la gota a la piedra hasta que le hace no, el hoyo ahí fue vaya a ver se sí, la materialito una tipa demasiado deseada, mira eso, mira. Mira, que tanto de ¿Eh? abrazadera ¿Eh? Di que, di que, no el eh, que, y que, y que, y que hicimos la medica, vamos a hacer una pregunta aquí. Ay. Ay, man, Ay. Man. Que... Man, men men Siempre men siempre sí. segunda a subir al atención lo voy a hacer una pregunta usted le enfoca a ella sola tanto da la gota a la piedra hasta que le hace oye sí o no sí Sí. eso es posible, ¿verdad? Sí, es posible. Ok, gracias. De nada. No es oh. Muy bien, ese, eso, es, <risa> eso lo criticamos aquí: que estaba raro que ese tipo con conja confianza. De ahí abrace esa mujer, y la arriba, sí, mucha demasiada confianza. Y todo el mundo se quedó como, oh, tuviste cómo se quedó el grupo entero. Sí, como se vieron Y va, no bueno, o sea eso no, eso está raro. Vaya y revise. En Yetirán del Podien. Oye, mío. Hombre, mío es que te lo estoy de, diciendo. No me hables de confianza. Que, di que, que hay confianza en la pareja. No. Olvídese. O sea, no soy tan intenso tampoco. ¿Sabe qué le pasó a un hacendado? ¿Sabe qué le pasó a un hacendado? No, no, no, no, no, no, yo su Villa. ese Villalona. Que a ellos. Que perdió su tierra por no darle vuelta. Es decir, que él tiene que estar ahí. Y tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Yo no creo en eso. Ni no amigo, ni nada. Ni que eso. primo. Ni que primo, amigo. Yo no Siempre creo en nada primo. de eso. No soy yo mi opinión. Ni mejores amigos no. tampoco. Ay, the best friend. Eso es mentira. No, mentira. Ay, ay. ¿Qué ñoñería? ¿Tú no tienes best friend? No, yo no tengo eso. Eso no se usa. Ah, ah. Best friend, papá mío, mamá, mi hermana. No, no tengo... ay, ay, ay. Un saludo. <risa> al papá de todos los hombres! ¿Cómo que se llama? Randol. ¿Eh? Un saludo a mi amigo y hermano Randol. Los papá panas. Papá de Camila, pero muy y sí, la pasé muy bien ahí con el otro hombre que le gusta dar mucho dinero su eh, compadre su compadre sí tiene muchos cuartos y le gusta darlo claro, sí ya tú sabes Invíteme, tipo es que te, open, tiene, claro. sí, tiene síndrome de tecache. sí es un tecache dominicano ese donde ya quiera no que pasa no, el toma papá, el papá de Camila eh <risa> Ay, sí, yo mira mamita sí. viendo el programa sí, yo te ah. no, pero un saludo a la doña también que siempre la saludamos pero estamos hay... Alabando a su esposo, si <risa> tipo... sí, tenemos ahí el video donde, pues el prometido de la materialista eury Matos, empresario y promotor artístico, eh, ingresó a reality show de la casa de los famosos de la cadena Telemundo para acompañar por una semana a Yameiri Fante. <risa> Un abrazo muy tierno ahí de parte de no. ¿Eh? Yameiri, yeah. Yameiri, yeah. Yameiri, yeah, mejor conocido. No, por como la materialista, sí, pero así mismo ahora soy el otro, no soy el otro, ya lo es, ya lo ya lo es, ya lo es, ya lo es, ya lo pareja Ella lo es, pareja lo una no te puedo buscar testigo no de geloso. que de que de que ah, yo no soy di, que de una gente intensa de que fulano no. Yo no soy celoso no yo soy intenso yo mato a mi camarada <ríe> eso es lo que dije que yo voy para allá maígara hoy oh, yo te meten en eso. <ríe> pues, yo Entonces, no yo no me agarré Que está serio. Yo di que no, no que... Que esa. Vi pero... un delivery en mi casa de que entrando llevé el no de amigo tú di, déjalo ahí. <ríe> Tú no tiene aquí que entrar debe a llevar la. No. Aquí, esa o, y esa confianza. Y esa confianza. Yo en usted? mi casa no en pantaloncillo con mi hierro cuarta arriba. ¿Sabe quién va a entrar para allá? Ay, no, no, allá afuera, de lo que yo, yo soy lo veo. O el hijo mío va y lo busco en la patineta. Pero entonces, Engel, según tú, qué ¿verdad? Eh, no, no, según usted, ¿ver? porque fue usted lo que dijo eso. Oye. Que, que, que, Ahora no sabe quién es? que está diciendo. No, no, eso? no, porque déjeme usted, terminar. Fue usted que hizo la noticia, yo no vi que yo no me vi que él abrazó donde dice ¿Ole? que fue que fue que yo nada más no. vi que Orimato no me excusa yo nada más <ríe> vi que Ori la no no. tú? Usted, no lo abrazó de batería fue usted lo que no dijiste? no no yo dije que yo nada más vi que Orimato entró y la abrazó pero yo no vi donde dice que ella entró a chequear ¿Cómo? Tú dijiste en la noticia que el prometido de, de la materialista entra Y, aquí, ¿y que tú llegar? dijiste dije te... que yo le dije que tú para allá Yo no le dije estoy viendo dónde ahora, no pues, es que le ahora tiene que tú sabes, sí, Pero no te dice que iba a eso, fue a eso. ¿Y a qué más? ¿Tú fuiste tú que dijiste? No, yo dije que se que está bien que lo hiciera así que lo que que lo hizo, entonces está bien. Pues ya pues Yeah. Pero fue Villalona que dijo eso. Oye, no, oye, oye Villalona, Villalona, Villalona No, oye, tú, ñe. Villa. Villa. Defínete, Villalona. No, por eso oye, es. Dime, dime, Villalona. No, pero entonces, se, tú lo dijiste en el otro, en el, en el programa anterior que sí, lo hablamos. Villa, que, que había. Sí, y, y entra a chequear. Hombre, yo no entonces, ahí el remato no, fue, no, fue, no, fue, no, por, fue porque estaba no, sospechando no, algo. En la casa de los famosos. Entró a ver su mujer. Ahora, si hay un comunicado que dice, voy a entrar a chequear. Él lo va a decir que va a chequear. Entonces, ¿de dónde le salió eso Villalona? Pero que sí. Si, Oye, si analizamos lo que tú dijiste, que yeah, él se yeah. llevó de ti, de que había algo raro, que estaba ya, no va a salir ahí. Está bien, se llevó de mí. ¿Entonces fue lo que tú dijiste yeah, yeah. de que empezamos a ver. No. de no, no.